Bienvenidos, bienvenidas o bienvenidas a un nuevo eh, vídeo, porque no episodio, esto es un episodio piloto de esta serie, o futura serie, ya depende de los likes, o dislikes, o comentarios, o visualizaciones, o depende de vosotros, y bueno, eh, como veis, pues de GTA Roleplay, eh... Habéis visto una cosita muy raras, ¿no? Un coche por ahí disparado, un coche de policía ahí suelto, pero bueno, son cosas puntuales que, bueno, que estaban por ahí, porque había una pelea de banda, no sé, yo estaba con mi motito yendo para un sitio y poco más tranquilito. Bueno, pues en este episodio, pues vamos a narrar las aventuras de Eugenio Ramírez, que soy yo, y Federico Fernández, ¿vale? que el, el personaje que vaya a ver después que con una, un pelo azul como de por arriba y por abajo como estilo moicano y bueno pues lo veremos ahora qué tal y a ver qué os parece si os gusta o, o si no os gusta Eugenio Ramírez un leñador vale que es nuevo en la ciudad eh, está aprendiendo a ver porque eh, tu padre era leñador y bueno, pues, pues ahora es que ser el leñador. Color, ¿eh? Porque se le veía que le gustaba el moradito, ¿sabes? Ah, también... ¿Pero para donde? Ponte el cinturón, hombre oh Dile que sientes que se partió el hueso de la calita y no Párate sabes si la puedes coma, aguantar, hasta la caloneta, eh. no si puede aguantar hasta que eh, lleguen a un baño no sabes si puedes aguantar hasta Eh, te la has pasado Me he partido el hueso de la colita y no sé si voy a poder ajá, aguantar ajá. para ir al baño ¿Cómo? <risa> Eugenio ¿Dónde barco? Pues si nos sacamos un sobresueldo o mejor, ¿sabes? Eh, antes, Ah, yo no sé, la verdad ¿Te has tomado una cerveza, Eugenio? Bueno, ah, no me mientas, ¿eh? Puede ser... Eugenio, te dije que la compraba sin alcohol Ay, qué. ¿Y ahora quién conduce? ¿Quién conduce ahora? No la vendía ¡Vamos! En... ¡Sí! Joder... ¡Eugenio! ¡Eugenio! ¡Eugenio! ¡Eugenio! ¡Eugenio! el Ahí va... A ver dónde está el volante? aquí... A este coche le faltan puertas, eh... A este coche le faltan puertas, eh... ¿Te das cuenta? Sí... no sé por qué será... Cómo claro. nos no, pare la policía... Vácido ¿eh? Espera, espera. Ay, ay, estoy chocando un poquito con el cero. ¿Cómo no? Ay, ¿Cómo no? Lo... Lo... Que no fuera tanga, aquí no viene nunca nadie. Sí, hombre. Mira. Okay, ya. Sí, mira. mira. Mira. Mira. Mira. Hola, hola, eh, ah, ah, buenas tardes. Pero, pero cómo buenas lleváis tarde. el coche. El coche está bien, ¿no? No, Y vosotros no ¿Cómo? Vais? ¿Cómo? ¿Cómo vais? ¿Eh? A ver que me bajo que sí, yo, bien, bien, bien. Eh. un poco cocido, ¿no? ¿Qué? Un poco cocidos vais, ¿no? ¿no? Os vamos llevamos. Bien, vamos bien, vamos bien. No crees sí, que Sí, yo mejor, ya no. veo. El coche se ve, ya está bien. No, nosotros vamos a ir a una huertecita pero apretar el coche por pues si pasan coches. ¿Cómo? ¿Qué le habéis hecho? ¿Para la aerodinámica? Oye, ¿O cómo no sé, está la cosa? Madre vale, mía, que se ha caído. Madre mía. ¿Sí, madre, ¿Te Ay, lo, que... lo regalo. Es que. Madre mía. Pero ahí está, salta, eh. Salte, salte, que conozco yo. Toma, eh. Tira, va, tira. <risa> mira, mira cómo va a dejar el coche. Bueno, os llevamos al garaje, este de aquí arriba. Venga, vale. Ah, pues quitarle el coche, apartarlo ahí. Y sí, sí, sí, dejarlo ahí en la corneta, se sí, molestará sí. menos. Efe, ¿puedes venir un segundo? A ver, os pongo en contexto. En las nubes habían puesto que se necesitaba a Federico Fernández en comisaría. Y bueno, pues aquí la reacción de Federico Fernández. Hostia. ¿Por qué? No sé, tío. Eh, es que no tenía que meter a la foto de Marihuana City ver qué coño quiere a la puta policía, tío. Hostias. Pero vamos, tendrá que detener a toda la ciudad, porque vamos, hay coche abandonados por todos lados. Por todos lados, ¿sabes? Y te van a ti. Yo me espero aquí, por si acaso... Vale, bueno. Vale. vale. Buenas. Ah. Hola, buenas. Buenas. Eh, ¿Quién es de todos? Eh, ahí. Algún guindillo, que estáis haciendo aquí, Guillo? No, está... que me vaya a gastar la máquina, esto para los policías más. Tira para allá! Todo el debería estar, en. En vuestra cafetería. Iré pues para allá. Que, no, tenemos no tenemos cafetería, no tenemos cafetería. Yo no iría, yo yo fin, yo ¿no? no iría ah, a lo ¿no? mismo, eh. Yo no Ah, pues bien, bien. ven, ven, <risa> creo que ¿Qué hago en Dios? <risa> pues, de viento, eh, que eh. Gracias. Oye. te doy porque... Reviento, viento. Yo, compañero, me está amenazando. Pero de la camisa de cuadros me está amenazando. de la camisa de cuadros. ¿Qué? Sabes que conducir ebrio es un delito, ¿verdad? No, pues múrtelo, meterlo vetele, eh? Señor Pero aquí me acaban de confesar En la sala me acaban de, co de confesar que usted está conduciendo ebrio ¿Seguro? Pues detenido, sí. detenido ¿Y tú? ¿Tanto demorado ¿Qué te crees, ¿La Rosalía o qué? Así que ¿Qué señor qué voy a tener algo? que montarle ¿Pero cómo? Uy, y usted tienes todo aquí a molestar pues normal que se reinicia vale. A molestar yo ¿Cómo que pero, claro, ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Madre mía! ¡Pero señora gente, ¡Mira loco que lo ¡Que le me lo meto dejado. con la porra! ¡Que le meto con la... ¡Que le meto con la porra Man, en la cabeza! ¡Pero! pero déjale! ahí. Ven, a a tocarme a mí los huevos! ¡Ahora sí que te vas ahí! ¡Circule, anda! ¡Circule! I've been seeing your soul. Give me things that I wanted to know. Tell me things that you don't. I've been feeling old. I've been feeling old. This I'm a